algo que viene bien importante, que es lo que vamos a estar tratando en ese Mi Devocional Diario. Vea que sí es importante el tema cómo ser hijos de Dios. Y ese es el tema de hoy, de 13 de mayo, en Mi Devocional Diario. Esperamos que pueda ser de ayuda y que pueda ser de bendición para ustedes, mi amada, y para ustedes, mi amado. Y gracias por estar con nosotros en este Devocional. Y vamos a continuar ahí con Juan. Lo vimos en uno de los videos anteriores, en el mismo capítulo 1, pero ahora vamos a ver del 9 al 14 en la misma Reina Valera 1960. Fíjense cómo, cómo está escrito ahora aquí esta porción que vamos a ver. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y aquí es lo importante del tema, cómo ser hijos de Dios. ¿Por qué razón? Porque dice que en el mundo estaba del mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Cuando Jesús vino a presentarse ya como ser humano, nacido de mujer, y pudo andar haciendo tantas cosas maravillosas y tantos milagros y tantas bendiciones que dio, al final de cuentas lo crucificaron porque no creyeron en él. O sea, no le conocieron, no, no lo reconocieron como el Hijo de Dios, no lo reconocieron como Dios. Entonces, por eso dice en el verso 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea, está hablando aquí del mundo que en su momento estuvo ahí presente y todavía en ese mundo de hoy hay quienes no han conocido todavía al Señor Jesús como su Señor y como su Salvador parece insólito pero así es a pesar de que esto ha acontecido ya hace más de dos mil años dice en el 11 a los suyos vino y los suyos no le recibieron obviamente cuando él vino, vino el pueblo judío pero dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron pero aquí entra la parte importante el verso 12 más a todos los que le recibieron O sea ya nos incluye ahora nosotros En todos los tiempos En esta fecha Hoy en este mismo año Más a todos los que le recibieron A los que creen en, mi, en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios ¿Cómo ser hijos de Dios? Cuando tú y yo podemos recibir a Jesús En nuestra vida y en nuestro corazón Y arrepentirnos de todo aquello que hemos hecho mal Equivocado en todo lo que hemos pecado, en todo lo que hemos hecho de una manera inapropiada. Entonces dice que a los hijos vino, pero pues los hijos no lo recibieron. Entonces se pasa la bendición para nosotros. Ahora somos también nosotros adoptados como hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dice qué bendición y qué desaprovecho hubo de, de los judíos. Pero Dios tenía un plan perfecto y eso te va a incluir a ti y a mí, si le podemos recibir en sus corazones. Porque todos los planes de Dios son perfectos. Dice, los cuales no son engendrados, dice en el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Te fijas qué hermoso nos dice aquí la escritura en este verso 13? Por eso nosotros, porque no somos engendrados de sangre como los judíos que eran de, de los mismos judíos. Ni es de voluntad de carne, o sea, no es porque papá y mamá se quisieron unir en el matrimonio y de esa manera uno nació. Porque no es de voluntad de varón Sino eso es de voluntad de Dios Es el plan perfecto de Dios Que tú y yo podamos ser hijos de Dios Pero por recibirle Por recibirle simple y sencillamente En nuestra vida, en nuestro corazón Para que Él empiece a gobernar nuestra vida Y que nosotros lo podamos reconocer como nuestro Dios Como nuestro Señor Como nuestro Salvador Y para finalizar aquí en el 14 Ya que el verbo, o sea, que hizo Jesús Fue hecho carne se La palabra se hizo carne Jesús hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad y esto es lo maravilloso que al encarnarse Jesús y al habitar entre nosotros desde la escritura vimos su gloria la gloria como la del unigénito del Padre unigénico unigénito, unigénito es decir único lleno de gracia y de verdad qué interesante es mi amado y mi amada que podamos reconocerle a tantos años de que esto pasó físicamente cuando él nació de mujer y que todavía el día de hoy sigue habiendo gente que no quiere reconocer a Jesús como su Señor, como su Salvador y por lo tanto al no reconocerle no pueden ser hijos de Dios. Pueden ser hijos de la creación, de papá y de mamá porque se juntaron, se casaron y pues aparecimos allí pero no es voluntad de carne, no es de voluntad de varón, no somos encantados nomás por la sangre, sino porque viene eso de Dios, y que sea Dios quien dirija y gobierne nuestras vidas, cuando nosotros podemos recibir con toda honestidad y con toda sinceridad a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Oremos, Padre, gracias una vez más, Señor, porque al darnos a Jesús, también nos dio la palabra, Esa palabra que ha quedado impresa, Señor, para poder conocer el verdadero propósito que usted tuvo para con la humanidad. Y que al conocerte la palabra, Señor, usted nos da la enseñanza y el privilegio de poder ser hijo suyo, mi Dios. A través de poder reconocer a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Por eso yo, Jesús, te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Ven a mi vida, cámbiame, transfórmame, para que yo sea un hijo digno del Padre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén Bendiciones Y espero que esto lo puedas compartir Con tus amistades Con tus familiares Y con tus contactos Bendiciones Gracias por habernos acompañado A nuestro devocional diario Si requieres apoyo de oración Solamente escríbenos